Y empezará en cinco segundos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy teníamos sesión doble de Yo sigo publicando. Y bueno, ya sabéis es que hicimos una especie de, de fusión para optimizar recursos y, y conferencia entre Facultad Cero, que es un proyecto que está englobado dentro de Media Lab UGR. Y yo sigo publicando para un poco hacer con más todas las la chale, que tuviéramos una plataforma común. Y hoy tenemos un viejo amigo conocido, un viejo conocido nuestro, que es Beñat. ¿Veñá, cómo es ese, ese apellido? Un rútico Echea. Yo he aprendido sí. a decirlo. Un rútico Echea. Menos más. más. Del de <risa> departamento de economía financiera 2 de la Universidad del País Vasco, que creo que eso está mal, ¿no? Porque no has dicho que estaba en la universidad y ha cambiado. Tenemos que cambiar la ficha, ¿no? No, pero esa es, esa es una. Esa es ah, una. vale. Así y bueno, sí. y le paso la palabra a Javi. Javi, ¿quieres, quieres contarnos algo más de Veñá? Sí, es un viejo amigo, pero no por viejo, sino porque hace ya mucho tiempo que nos, que nos conocemos. <risa> no, bueno, bueno no. He dicho lo de viejo porque ahí ya estuvo colaborando en la primera temporada, y yo sigo publicando <risa> en la parte de divulgación científica con, con María. O sea que bueno, ya, es la entonces, segunda, ya es la segunda contribución de este año. Entonces, bueno, todo, todo el que ya lleva un bueno. tiempo moviéndose por aquí, por estos lares, por el tema de divulgación y todo esto, con, conoce a Beñar. Así que, pero bueno, vamos a decir mm. que Beñar ahora lo tenemos lejito, ya no está aquí cerca en Granada, eh, pero bueno, está cerca también en la distancia personal, que es de, de lo que nos va a hablar precisamente. Precisamente hoy, Beñac Urruticochea Rieta, que ahora mismo está como Team Coach en el Mondragón Team Academy en Bilbao, en la Mondragón Universite, Universitatea, en la Universidad de Mondragón, y, y luego cruza el río y se va a la, a la Universidad del País Vasco, ¿no? A la, a la, está ahí entre dos, entre dos aguas. Eh, él se define como que, que, que no es más que la suma de las personas que le rodean, ¿no? Haciendo. Gala, bueno, pues de, de, de, de, de, de, esa, de esa fan que tiene de, de, de estar ahí en todo, ¿no? Y gracias a eso, pues a la cantidad de gente que conoce Beñar. Eh, y, y dice, ya no sé si honor, haciendo honor a esto de, lo, de los apellidos vascos, que lo más importante de su nombre son su apellido. <risa> a que nos cuente a él si tiene algo que ver, ¿no? Y, y claro, él ha estado trabajando aquí en la Universidad de Granada en todo, en todo el tema de, del, del centro Breaker, en el tema de emprendimiento. Uh -huh. O sea que es un firme defensor y lo sabe y lo pone en práctica de la colaboración. Eh, fruto de ello también eh, es pues que ha querido colaborar también con este taller Facultad Cero eh, sí. hablándonos pues, cómo la docencia virtual eh, se ha revolucionado porque no le ha quedado más remedio en todo este tiempo y, y a partir de ahí bueno ¿qué, qué implicaciones tiene eso sobre la cercanía eh, entre uno y otro. ¿no? Que, que Estamos hiperconectados pero ojo, de, de, de qué manera, ¿no? Y eso también hay que, hay que tener en cuenta. Beñat, eh, es que ricasco por venirte aquí a, a, a charlar un ratito con nosotros, a compartir con nosotros algunas de las cosas que ya viste por ahí arriba y que compartimos también en Facultad Cero y nos compartiste hace un tiempecito sobre ese webinar, pero poder tenerte aquí es un lujo, así que yo recomiendo a todos los que estáis por aquí que aprovechéis para plantearle todas las preguntas y todo lo que os vaya surgiendo a lo largo de esta charla, que seguro que va a ser muy interesante. De nuevo, es que es Ricasco, muchas gracias Beñar. Y... Muchas gracias, Beñar. Gracias, te damos la voz y la palabra. Vale. Dale, Cañar, estaremos por, si necesita... por aquí si necesita. Yo estaré conectado, también está Juanse por aquí. Si necesitas algo, algún problema, ¿vale? No estás solo. <ríe> un abrazo a ti. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la presentación. Javi y Dani, así, Daniel, ha da sido gusto eh, estar aquí, ¿no? Estar un ratito y, y bueno, colaborar, a hablar, hablar. Eh, reflexionar antes de nada, ¿se me escucha bien? Sí, eh, yo te escucho perfectamente. Eh, hemos mejorado la conexión, ¿eh? era uno de los temas. Y, sí, sí, Y bueno, eh, el tema de los apellidos si quieres lo dejo para el final, porque tiene, tiene, su, bueno, tiene su explicación. El tema de que lo más importante de mi nombre pues, sean mis apellidos. ¿no? Luego al final pues, lo, os lo comento. ¿vale? Voy a compartir eh, pantalla con... Bueno, con la presentación que he preparado. Y a ver si lo podéis ver. Sí, se ve perfectamente. Se no, ve podemos... el PPT y todo esto. Bien, vale. Sí, bueno. perfectamente. Estupendo. Pues Kaiso, muy buenas. Y lo primero, la primera pregunta es: pues, ¿qué tal estáis? no eh, Yo estoy ahora mismo aquí en este paraje que es Verati, el sitio donde nací y donde actualmente, pues, pues vivo. Y, y gracias a no sé qué, pues ya tengo fibra y ya puedo vivir un poco más tranquilo dando docencia online y, bueno, la verdad que con menos estrés de lo que vivía o de lo que viví eh, la pandemia en su, en su momento, ¿no? Eh, si estuviéramos en persona, pues lo primero que os ofrecería sería fruta, ¿no? Porque, bueno, yo estudié aquí en, en Bilbao, en San Rico y nosotros teníamos la clase por las tardes a las tres y media y había una profesora, que en su momento pues era primeriza, digamos, que estaba empezando con esto de la, de la docencia, y nos traía eh, subuses. Siempre venía a clase y nos traía subuses. Y nos decía que esos subuses eran la energía, el azúcar que necesitábamos para subirnos como el ánimo por las tardes, que estaban así como más embajonados, o bueno, igual necesitábamos como más chutes de energía, y nos traía pues eso, eh, como caramelos, ¿no? Y lo que nos ocurría era que teníamos el subidón pero luego a las 5 así teníamos el bajón. ¿no? Y hablando con nutricionistas, pues me comentaron que el azúcar pues puede tener ese mismo eh, como ese chute de energía y, y que luego pues es como que es más constante. ¿no? Entonces, pues siempre que esté con alguien en un taller o un curso, lo que sea, pues siempre suelo llevar fruta conmigo. Y bueno, ahora mismo en temporada tenemos esto que se llama Freijoa, que tenemos aquí en, aquí en casa, y es lo que suelo llevar a clase cuando estoy en clase, pues suelo llevar fruta para que, pues para mantener esa energía, ¿no? Entonces os mando la fruta pues a distancia. ¿vale? Lo segundo que siempre suelo decir es que eh, estoy encantado de cualquier pregunta, duda, de que saquéis fotos, de que de todo esto, de que sea todo, totalmente colaborativo y que nos paremos en cualquier momento. Habrá ocasión también para parar. O sea, yo voy a propiciar que nos paremos, pero más allá de ello, pues que podéis escribir, podéis cortar, podéis hablar y, y lo que surja. Vale. Voy a empezar con una pregunta Y la pregunta que os lanzo es eh, ¿Qué es lo que Digamos Os hace sentir esta imagen? No sé si tengo que dejar de compartir Y puedo ver igual el... ¿Qué, os, ¿Qué os transmite esa imagen? A ver si Estrés, intranquilidad Estrés, agobio, caos horror que hay seminario algo más que os pueda agobio incertidumbre curiosidad a mi conexión confusión colapso de ideas cosas oportunidades vale estupendo pues esto es lo que se supone que sentimos cuando entramos en internet se supone que bueno tenemos un montón de posibilidades y que están muy bien ordenadas en muchas, en muchas ocasiones pero al mismo tiempo pues nos pueden generar todos esta, estos sentimientos que habéis podido ver, algunos positivos que podemos podido ver, pero la mayoría igual negativos. ¿no? Y yo siempre le pregunto a los estudiantes a ver si hay algún sitio, o pues, si hay posibilidades de que haya accidentes entre entre carreteras, y me dicen que no, que está todo muy bien ordenado, aunque aquí en el medio, pues igual hay un cruce un poco un poco peligroso. ¿no? Entonces, lo que os decía, se supone que esto es lo que sentimos pues cuando entramos en, en Internet. Eh, ¿Y de dónde surge todo esto? Vale, de dónde todo surge todo esto y que nos pueden ayudar a aprender un poco también cómo puede ser pues, la docencia en, en estos tiempos. ¿no? Por un lado, no es un elemento nuevo, para nada, y es la denominada web 2.0. Allá por 2006, 2008, Timo rigley habló por primera vez de lo que es la web 2.0, que al fin y al cabo es que antes, pues en Internet, eh, había páginas web donde había digamos propietarios y propietarias de esas páginas web, donde más. Eh, mandaban mensajes unidireccionales en cambio llegó un momento en el que nos dieron el poder y lo digo entre comillas porque creo que esto es importante decirlo esto de, entre comillas y luego hablaremos de ello de opinar sobre lo que nos dé la gana ¿no? entonces nos dieron ese poder y se empezó a hablar de la web 2.0 hace muchos años se hizo realidad luego igual en 2010 2012 por ahí y entonces digamos que la red se, empe se empezó a llenar de comentarios generados por el usuario user-generated genetic content ¿no? Y esto hace pues, que, de alguna manera, Internet esté lleno de, de información, de opiniones, de contenido, etcétera, etcétera, y empezamos a hablar de algunos, de algunos conceptos como la intoxicación, ¿no? y el hecho de, de, de abrumarnos con la información y, y las opiniones que hay. ¿no? Y luego, bueno, pues de todas esas opiniones, hay algunas opiniones que nos llaman más la atención, que en este caso sería pues, esa opinión de color naranja, ¿vale? que también hablaremos pues, un poquito más adelante sobre ello. Entonces, en el momento en que tenemos ese pues bombardeo ¿no? de, de opiniones y, y de contenido, eh, pues podemos analizarlo desde diferentes puntos de vista. El primero de ellos es que, cuando he dicho antes lo del poder, ¿no? que nos tienen el poder de opinar sobre lo que nos dice la gana, lo digo entre comillas porque antes las, las empresas lo que más ansiaban conocer de, de los consumidores al fin y al cabo era lo que decían sobre las marcas, sobre las empresas, etcétera, etcétera, en la universidad, en el trabajo, en casa, en los bares, etcétera, etcétera. Y esto era lo, el denominado boca a boca, ¿no? Que ahora es boca a boca electrónico. Entonces, todo ese poder que nos han dado a la hora de, de opinar, pues ahora posiblemente, igual incluso, pues puede jugar en nuestra, en nuestra contra, ¿no? Y antes se decía que cuando un producto es eh, gratis, pues el producto eres tú. Y creo que. Hoy en día pues, podemos ir un poquito más allá y este libro, pues, que lo totalmente recomiendo, habla que ya no somos productos, sino que ya somos materia prima de, a partir de esos comentarios que podemos hacer. ¿no? Entonces, por eso digo es, entre comillas, para que empecemos ya desde el principio pues, a reflexionar y luego entender por qué estoy hablando de esto. ¿Vale? Eh, y por otro lado, eh, hablábamos de toda esa infoxicación, de toda esa sobrecarga que podemos sentir, y aquí veis pues, algunos datos de cuántos impactos pues, recibimos al día y también de dónde recibimos los impactos, dependiendo de la edad. Porque creo que esto también es algo interesante que podemos eh, pues, enfocarnos ¿no? eh, desde el punto de vista de, de la docencia. ¿no? Incluso hace un par de semanas, pues en, en esta charla en Cas Granada, pues, hablaban de, para el tema de la desinformación, que podía ocurrir en internet, pues algunos consejos para, para evitarlo, ¿no? Y hablaban de cuánto tiempo de, de atención teníamos las personas, también dependiendo de la edad y también dependiendo de los intereses y, y los hábitos que podemos tener, ¿no? Entonces, en el momento en que estamos en esta sobrecarga, eh, desde hace muchísimos años, se habla de, de dos, eh, digamos, de dos, o sea, hay un procesamiento de la información y hay dos rutas. ¿No? Nosotros procesamos información y podemos utilizar, esto no es uno u otro, sino que es un espectro ¿no? de, de colores, entonces hay dos rutas. Una es la ruta central y la otra es la ruta periférica. ¿no? Y entonces la ruta central es aquella en que necesitas mucho esfuerzo cognitivo, entonces recibes una información, la analizas y ves pues si esa información, ese contenido, esas opiniones, pues tienen encaje en tus opiniones o en la información que has obtenido anteriormente. ¿no? En cambio, periférica es aquella en la que, pues digamos, por señales eh, que no es el contenido en sí, como por ejemplo puede ser quién lo dice o si estamos en plataformas de redes sociales cuántos números de seguidores tiene, lo cogemos como señales y, y digamos que procesamos la información muchísimo más rápido y la integramos pues, sin hacer ese esfuerzo o esa reflexión. ¿no? Entonces tenemos pues esas dos rutas, y nos movemos por esas rutas dependiendo del momento del día, ¿no? Y depende de, de la persona, obviamente, ¿no? Y aunque yo siempre digo que actualmente parece, y esto yo creo que, o por lo menos yo también lo he podido ver en, en clase, es que ya solamente procesamos aquello que nos sorprende. Entonces yo hablo de la ruta central, la ruta periférica y la ruta boa, ¿no? Y es que eso, que parece ser que ahora mismo pues, solamente procesamos aquello que nos sorprende. Y esto es debido a que igual nos hemos ido moviendo mucho, pues, hacia la ruta más periférica ¿no? y bueno estos digamos son las eh, cuando nos enfrentamos a la sobrecarga pues, cuáles son como las tres eh, las tres rutas y qué pues qué tipo de característica tiene cada uno de ellos no la periférica obviamente tiene menos esfuerzo y está bien que de vez en cuando pues, la podamos utilizar pero bueno también pensar en el tema de los estudiantes pues qué tipo de ruta suelen utilizar eh, normalmente en clase fuera de clase cómo pueden ir cambiando también de ruta pues cuando están atendiendo o están trabajando en, en el aula o fuera del aula, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues para, eh, digamos, trabajar el tema de la ruta central, pues los libros es una opción pues, interesante, ¿no? Porque cuando estamos centrados en un libro normalmente necesitamos hacer más esfuerzo que cuando estamos con otro tipo de recursos, ¿no? Por pues el tema del vídeo y las imágenes, etcétera, etcétera, que son muchísimo más fáciles de, más fáciles de procesar, que también podemos hablar de ello, de cómo procesamos ese tipo de, de recursos. ¿no? Entonces, por un lado tenemos esas rutas que precisan, eh, pues posiblemente con esto de internet, con tener tantos impactos, con pasar tantas horas delante de la pantalla, del móvil, del ordenador, etcétera, pues puede ser que nos estemos dirigiendo muchísimo más hacia esa ruta pues, periférica y desde mi punto de vista también hacia la ruta pues, más del board, ¿no? Eh, y luego hay otro aspecto que creo que esto es importante y no sé si en vuestro caso pues luego hablamos de, de experiencias si en vuestro caso ha podido también lo, lo habéis podido ver eh, en toda esta pues maraña de comentarios ¿no? eh, si yo os pregunto antes no eh, por lo menos desde mi punto de vista o lo que yo sentí en su momento pues quiénes eran mis grupos de referencia no cuando hablo de grupos de referencias pues al fin y al cabo quién me influía a qué tipo de opiniones era yo susceptible ¿no? eh, cuando yo era una persona más joven, que todavía soy joven. Eh, entonces, pues, por ejemplo, familia, eh, amigos, aquí pues eh, cuadrilla, también igual pues personas famosas, ¿no? de, de alguna manera, y luego estaba el profesorado, ¿no? que tenía pues todavía esa, digamos, ese papel de pues, líder de opinión o de alguna manera también como de grupo de referencia. Entonces, la duda o la reflexión que yo planteo es que si actualmente con esto que estamos viviendo, con esto de las plataformas de redes sociales, la web 2.0, y etcétera, etcétera, si es como que puede haber dos opciones. Una opción es si nos hemos vuelto más susceptibles, y entonces digamos que la tarta eh, de la influencia es más grande, entonces, pues, más personas nos están influyendo, y por tanto, en general, pues la sociedad eh, es más susceptible, o las personas jóvenes pues somos más susceptibles, esa podría ser una opción, o puede ser que somos igual de susceptibles, pero al tener tantos impactos y al tener tantas fuentes de, de opinión, pues al fin y al cabo igual la tarta ¿no? eh, se ha partido en, en más trozos, ¿no? lo que hace que, digamos, pues muchas, muchas veces pues igual eh, el estudiantado es menos susceptible o digamos que igual... El profesorado tiene menos influencia, como se puede decir, que, que antiguamente. ¿no? Entonces estas son las dos reflexiones que podemos hacer desde el punto de vista de cómo nos puede influir el tema de pues, esta web 2.0, que ya digo que no es nada nuevo, ¿no? pero que pues, puede estar que ahora nos esté influyendo en nuestra docencia. ¿no? Entonces, eh, llegado a este punto, eh, algo que comentar algo que decir, alguna opinión. Voy a salirme y me comentáis. Algún algo que queráis comentar o como reflexión las dejamos ahí y avanzamos en... Bueno, en realidad en este momento lo que os quería hablar era de, de algunos aspectos que yo he detectado pues en, en los últimos años y en los últimos meses como aspectos que desde mi punto de vista pues se pueden mejorar. Vale. Entonces lo, lo primero de ellos o el, el que lo que primero que os quiero plantear eh, es pues al fin y al cabo qué es lo que se le exige al al, al profesorado ¿no? entonces en mi caso pues hice un mentimeter en bueno una pequeña encuesta en en clase esto está en Euskera, qué es lo que se le exige al profesorado, qué es lo que pone, es lo que pone ahí, y en, pues comentaron en clase eh, pues eso qué es lo que se le exige a un buen profesor o una buena profesora. ¿no? Y al mismo tiempo también pues, pude hacer un, un cuestionario para la gente de Granada que tuve la suerte también de, de estar en clase con, con, con muchos estudiantes y les comenté lo mismo, pues, qué es lo que se le exige al profesorado. ¿no? Entonces pensé en compartirlo con vosotros, con vosotras, con, con docentes, para que podamos ver pues, qué se le exige. Pero antes de eso creo que no sería justo que, hablase, que os enseñase qué es lo que opinan los estudiantes sobre lo que se le exige al, al profesorado pues sin que pues, opinemos eh, nosotros y nosotras sobre qué es lo que le exigís a tus estudiantes. Vale. Entonces no sé si conocéis Mentimeter, pero lo que tenéis, lo único que tenéis que hacer es en menti.com. Ahora lo voy a, si queréis os lo, lo puedo pasar aquí. Menti.com. Lo único que tenéis que hacer es os voy a pasar un, os voy a pasar un enlace y os voy a pasar un código. A ver si me acuerdo de cuál es. ¿En que sí? Y... Espera un segundo Creo que en otro Vale, aquí está Lo tenía creado Vale Pues lo único que tenéis que hacer es Yepa Incluir este código, os lo voy a pasar también por el chat, eh, 98996962, eh, en, esa, en esa página web, menti.com, y la pregunta que, que os hago es simplemente eso, eh, ¿qué exiges a tus estudiantes? ¿Vale? Podéis poner pues, lo que queráis. O sea, qué es para vosotros, para vosotras un buen estudiante una buena estudiante? ¿Y qué le exigen de alguna manera? Voy a poner la luz. Mayor implicación para un mayor disfrute en clase. Ahí puesto. Actitud positiva, participación y curiosidad. Capacidad de pensamiento crítico, compromiso, que tenga interés por aprender, interés por sacar provecho de la clase, confianza, participación activa en la clase, interés, curiosidad, preparación, que tenga ganas de aprender, que se impliquen, interés y participación, implicación, participación, colaboración, espíritu crítico, interés y participación, querer aprender, ganas de aprender, curiosidad, espíritu crítico, interés y participación, Implicación, curiosidad, que no atiendan al móvil, que sean participativos, ganas de entender, esfuerzo. Espero que encienda la cámara al menos y conozca su cara. Mucha implicación, responsabilidad, curiosidad. Bueno, Aquí tenemos... A uno de los temas que yo creo que participación implicación posiblemente sean los que más pues igual se pueden repetir ¿no? Curiosidad también ha salido más de una vez y ya pues como se van repitiendo pero bueno que podéis eh, seguir participando y esto pues lo cuando termine pues lo compartiremos ya veremos cómo cómo hacer llegar a, a todas las personas ¿no? esta información que estáis pues poniendo aquí. Muchas gracias, qué ricasco. Ahora os puedo enseñar pues, lo que el estudiantado comentó sobre qué es lo que se le exige ¿no? A, pues eso, al, al profesorado. ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, hace un par de semanas tuvimos un webinar en el Colegio Vasco de Economistas con docentes de la rama de, de economía y estas personas también pues, contestaron a la misma pregunta, en este caso eran profesores y profesoras, y esto era lo que se les exigía, ¿no? Atención, participación, interés, respeto, eh, corresponsabilidad, apertura, respeto... Y bueno, la actitud positiva se parece bastante también a lo que habéis puesto vosotros y vosotras, ¿no? Aquí veis algunos más. Eh, en cuanto al estudiantado, ¿qué es lo que se le exige? Bueno, esto es lo que opinaron en, en, en nuestro grupo, ...en el grupo de la Universidad del, del País Vasco... ...y para resumir... ...también juntándolo con la gente que lo, lo que comentaba... ...en la Universidad de, de Granada... ...comentaron sobre todo estos cuatro aspectos... ...lo primero de ellos... Eh, ...la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje... ...que tenían ganas de aprender de verdad... ...eso ha aparecido más de una vez... ...aprender de verdad... ...lo segundo fue más práctico... ...más cerca de la realidad... ...la tercera, mayor implicación... ...preparación de clases... Tener en cuenta situaciones personales, eh, planificación y, y, y preparación. O sea, volvió a salir lo de, la, lo de la preparación. Y el cuarto sería escuchar más su opinión. ¿Vale? Estas eran las, como las cuatro cosas que salían desde el punto de vista de los estudiantes. ¿no? Y si tenemos en cuenta, pues creo que hay muchas cosas que se parecen a las cosas que habéis podido poner. ¿no? Entonces, bueno, por las dos partes, pues puede haber cierto interés en que lleguemos a conectar de alguna manera y que igual en la mayoría de las ocasiones las ocasiones, o sea, las, los intereses son, son similares. ¿no? Eh, voy a intentar hablar de algunos aspectos que, que yo he detectado que desde mi punto de vista me parecen importantes y luego será vuestro turno. ¿vale? Entonces, lo primero de ello, y esto me parece bastante curioso y ocurre en la mayoría de las ocasiones, eh, sobre todo en el momento que estuvimos confinados, eh, recuerdo que nos llegaban informes. De cómo estaba yendo el departamento, las asignaturas, etcétera, etcétera. Y había un mensaje que se repetía mucho, y era todo está bien, no hay quejas. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, todo está bien, no hay quejas, eh, no es que esté yendo bien. O sea, que no haya quejas no significa, o sea, que no, esté, no se estén comunicando las quejas, seguramente sea porque igual no hay confianza, ¿no? O no lo hemos preguntado suficientemente bien para, para que nos puedan decir realmente pues, cómo está yendo, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿cómo sabemos si no preguntamos? O sea, si no hay quejas, pero en ningún momento has preguntado, ¿no? Entonces de ahí empezó el, eh, digamos, la discusión y había gente que decía, no, sí, yo entro en clase y pregunto qué tal, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, un qué tal, eh, cuando tienes poca confianza pues con, con estudiantes, pues normalmente siempre suele terminar en, en respuestas eh, vacías y muchas veces igual con, con poco valor, como por ejemplo, bien, bien, bien, bien. Bastante bien, aburrido, no sé qué. O sea, digamos que el, el, el hecho de comentar, por ejemplo, por el chat o en, en clase igual es más fácil porque puedes ver caras, ¿no? Pero el qué tal, eh, pues eh, no suele funcionar bien para que, porque no tenemos suficiente confianza como para expresarnos más y necesitamos encontrar algunos espacios un poco más libres, ¿no? Como por ejemplo utilizando este tipo de herramientas como Mentimeter o otro tipo de herramientas que tengan un espacio para poder expresarse. Porque creo que de esa manera, aunque sean anónimos, en, de alguna igual muchas veces nos dé miedo el tema de que sean anónimos, pues creo que ahí realmente, si creamos espacios de confianza, podemos empezar a entender realmente las quejas reales que hay y luego que no nos sorprendan pues las quejas que vemos fuera de, de nuestro entorno, de nuestro aula o de lo que sea. Y empezar a crear ese tipo de espacios, eh, al fin y al cabo, pues eh, anónimos y donde la gente se pueda pues expresar eh, con, con confianza, ¿no? Y luego ya tendremos confianza como para intentar convertir, por lo menos uno de mis retos suele ser convertir un grupo en un equipo, ¿no? Ese es como el, el objetivo, darnos cuenta que tenemos un, un interés común. Eh, entonces, lo que, lo que comento, intentar crear espacios de confianza, pues aunque sea anónimos y aunque igual muchas veces, pues no nos, no nos guste, ¿no? Lo segundo, y esto... Eh, la verdad que da, me da bastante pena pues, hablar de ello, pero creo que es importante y es que eh, parece que somos enemigos y enemigas, el profesorado y, y el estudiantado eh, antes igual pues sí que había como dos, eh, dos bandos, no sé cómo decirlo es que en, en la, el momento que estuvimos confinados, desde mi punto de vista todavía fue muy, muchísimo más exagerado porque surgieron muchos hashtags muchas etiquetas algunas seguramente con quejas justificadas, hubo un cruce de, bueno, hubo el cruce de todo tipo, en muchas universidades, en, en muchos espacios, y aquello parecía la guerra. Y nadie se estaba dando cuenta que al fin y al cabo, si vamos al origen de todo esto, es que eh, el interés es el mismo, el interés es que todos aprendamos, ¿no? porque nosotros como profesores y profesoras también podemos aprender, y tenemos que intentar dejar de vernos como dos bandos y dejar de vernos pues como, como enemigos y como enemigas, ¿no? Y, y bueno, en relación con esto, pues recuerdo que hicimos un, pues eso, eh, un, una jornada de facultad cero en la Universidad del, del País Vasco, donde intentamos pues cerrar ese, ese círculo, esas brechas que igual habían surgido en, en alguna ocasión, ¿no? Y darnos cuenta de eso, de que en ningún momento podemos ser, igual no amigos y amigas, obviamente, ¿no? Porque para mí pues la palabra amigo, amiga es... Es algo fuerte, ¿no? Pero tampoco nos tenemos que llevar mal, ¿no? Que también es algo que yo, personalmente, pues no, no entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas eran algunas de las conclusiones que pudimos sacar en, ese, en esa jornada. Y una de las cosas que se plantearon es cómo te habías sentido en, las últimos, en los últimos meses, ¿no? Si tú sabes a las que en llave te agüetan, ¿no? Cómo te has sentido en los últimos meses. Pues eso, sobrepasado, desbordado, abandonada, implicada, eh, agobiado, agobiada, decepcionada... Eh, y esto era lo que sentía el profesorado ¿no? cuando hicimos ese, eh, esa jornada y yo cuando pregunté al, al estudiantado pues os puedo decir que igual o sea, el sentimiento era igual entonces el, el sentimiento estaba siendo parecido o, o muy similar ¿no? entonces hay muchas cosas que tenemos en común y el interés, tenemos que encontrarlo pero también es un interés común el tercer punto y creo que me parece algo pues, determinante es el compromiso, ¿no? Y, y lo pongo en mayúsculas porque creo que es algo que se forja en las primeras eh, semanas de una asignatura. Esto lo hablaba con un, bueno, gran pedagogo y gran persona también, que por aquí es conocido, que es Ramón Montes, y él me decía que las primeras semanas, digamos que se creaba un contrato eh, inexistente, o sea, no se veía, ¿no? Eh, pero era un contrato donde se veía... ¿Qué tipo de compromisos o qué tipo de implicación va a tener por parte del, del estudiantado y por parte del profesorado? Y digamos que esas primeras semanas y la actitud y los compromisos que se tomaban esas primeras semanas iban a marcar pues, las siguientes semanas, ¿no? Entonces dije, joder, pues si ese contrato de compromiso es invisible, ¿por qué no lo hacemos visible, no? Entonces, pues en todas las asignaturas, en, en mi caso yo eh, firmo siempre eh, la primera semana un contrato de compromiso estos son mis compromisos con la asignatura de marketing de servicios y otros intangibles. Eh, están en Euskera, pero las puedo traducir, que al fin y al cabo son temas en los que yo me comprometo, ahí está mi firma, de que yo me comprometo a que en los próximos meses pues, eh, voy a intentar llevar a cabo. Intentar, porque también podemos fallar, ¿no? Pero bueno, venir a clase con ganas, eh, intentar pues, ayudaros en vuestra vida profesional. Eh, en, en algún momento saber decir lo siento, no lo sé, tengo que o sea, ser también de alguna manera también humilde. Llegar puntual y saber que todos los días son diferentes y que no, todo, no todas las personas pues, van a estar de buen humor siempre. ¿no? Y al mismo tiempo que yo firmo, también les, les digo que de manera anónima me, me den una, un papel con sus propios compromisos, con los, propios, con los compromisos personales de, de cada persona. Llego a casa y veo el listado y los clasifico. Y este es el resumen que, que obtuve. Los que están en negrita son los que más se repetían. No. Al fin y al cabo, pues venir a clase con ganas, participar, ser puntuales, eh, digamos, tener empatía, respeto, haya colaboración, exprimir al, al profesor o a la profesora. Y lo que les hago es, en el momento en el que tenemos esto, pues en clase hacemos una votación y vemos si lo firman. Y si todo el equipo está de acuerdo, pues ya tenemos como un contrato eh, firmado que digamos que pues en muchos momentos pues nos puede venir bien. Es una tontería, pero para mí es un... Es un, una acción que me parece interesante pues para adquirir compromisos por todas las partes. ¿no? Eh, ese sería el tercer punto. En cuanto al cuarto punto, estos son palabras o temas que siempre se dicen, ¿no? eh, Estudiantes siempre en el centro, darnos cuenta de que creo que podemos aprender mucho en todo este proceso, intentar pues, que haya retos reales y que se sientan, pues, que esos retos pues, pueden o esos trabajos que puedan hacer pues, sean que tengan un impacto eh, pues, instantáneo de alguna manera, y luego comunicación transparente, que esto me parece algo que yo antes igual no lo hacía tanto, pero que ahora mismo pues, sí lo suelo hacer, y por ejemplo, eh, como profesores y profesoras de, de la universidad, pues había estudiantes que pensaban que nuestra única labor era dar clase, y entonces pues yo empecé a hablar de lo que es la investigación, lo que es la gestión, lo que es congreso, lo que es organizar, tal, cual, y todo esto. Y empezaron a darse cuenta de que eso, de que muchas veces pues entienden, ¿no? Eh, también el tema de los méritos, el tema de la acreditación, qué te vale más, qué te vale menos, eh, qué te vale dar docencia, cómo darla, cómo te valoran y todo esto. Y, y empecé también a comunicarme desde ese punto de vista para que viesen cuál es nuestra realidad también, ¿no? Y pues ahora hay cosas que, que empiezan a, a, a entender, ¿no?, eh, de alguna manera. Y luego también hay otro tema que, que siempre intento con el profesor o la profesora que esté trabajando, pues siempre solemos hacer una evaluación en mitad de la asignatura. En vez de hacerla al final, que es lo típico de pues una encuesta de satisfacción casi casi, y que luego el, estu el estudiantado, el profesorado incluso también siente que igual no tiene el valor suficiente, pues lo que hacemos es en mitad de la asignatura. Y eh, así tenemos opción de mejorar en la segunda parte, ¿no? Entonces, precisamente mañana, pues en nuestra asignatura tenemos eh, evaluación, donde, bueno, ponemos nota a cada persona, al equipo de estudiantes, a cada profesor, al profesorado en general, y hacemos reflexiones pues para ver eh, cómo pueden ser los, las siguientes semanas de, de, de asignatura. ¿no? Y estos son algunos de los temas que, pues por mi parte, he detectado. Y que me parecen, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, eh, importantes. Y como os he comentado anteriormente, pues el objetivo ahora es que, pues entre todas las personas que estamos aquí, pues comentemos qué problemas hemos detectado y luego pues intentemos darle solución o dar ideas para esos problemas que se han detectado. ¿no? Pero eh, antes de que ocurra eso, como ha habido bastante tiempo que he estado hablando yo solo y no sé lo que ha ido ocurriendo ahí en el chat, pues antes de que avancemos, creo que es importante que nos entrenemos un poco ¿no? y que activemos un poco nuestro cerebro y pues para eso os propongo un pequeño reto, ¿vale? Entonces, eh, espero que ahora pues, me prestáis atención y os voy a decir pues, en lo que consiste el reto. Voy a entrar en el chat pues, si hay alguna duda o algo que, que queráis comentar. vale entonces bueno si no hay ninguna duda eh, al respecto en el momento en que firméis la, el formulario eh, lo único que necesito en este caso eh, es que es que cojáis un papel eh, y un bolígrafo un, bueno lo que lo que tengáis para pintar de alguna manera también lo podéis hacer en en en paint o en cualquier herramienta que podáis tener en, aquí en el ordenador, ¿vale? Eh, yo creo que voy a dejar de, de compartir pantalla, porque para esto no necesito la presentación. Entonces, os propongo pues, un pequeño reto, ¿vale? El reto consiste en lo siguiente. Eh, eso, necesitáis papel, boli o paint o algo donde queráis pintar, ¿vale? Entonces, lo primero que os lanzo es que, por favor, pues pintéis en tres, o dibujéis, en tres segundos una flor. Uno, dos y tres. Entonces, simplemente ya habéis hecho una flor. ¿no? Ahora lo que os propongo es una casa en tres segundos. Uno, dos, tres. Vale. Ahora quiero que dibujéis una casa diferente a la anterior casa, ¿vale? también en 5 segundos. Ahora quiero que dibujéis una casa diferente a las anteriores casas y también tenéis 5 segundos. Otra casa diferente a las anteriores casas y cada vez que diga casa tenéis que dibujar una nueva casa. casa casa casa casa casa casa Casa, casa, casa, casa, casa, no os preocupéis, son cuarenta y cinco. Nadie dibuja peor que yo, lo aseguro. Casa. Casa. En bachiller hicieron treinta y un, En una escuela hicieron treinta y Casa. Casa, casa, venga las últimas tres, casa, casa, casa, casa. y la última casa. Vale, eh, ¿cómo os habéis sentido? Aparte de no arquitectos, eh, sin imaginación, abrumados, ¿algún sentimiento más? Un agobio, inútil, loco, alguien que se haya sentido bien, aburrido, un bucle, poco creativo, creativa... Un desafío o alguien me ha reído mucho, divertido, me ha dado por reír, frustración. Vale. Eh, imposible. Hay personas que ya no es la primera vez que lo hacían y seguramente pues, ya entendían en lo que consistía en esto. Pero al fin y al cabo, en el momento, al principio bien y luego imposible. Eh, en la primera, en el primer momento que he comentado pues que se dibuje una flor, ¿no? Eh, podría decir que el 90% de las personas, pues, seguramente hayan dibujado, pues, una flor así, ¿no? Más o menos, ¿no? Esto es el 90%. Y luego hay un eh, 10%, pues, personas súper, súper, súper creativas que han podido dibujar sin colores, imagino, pero ya incluso el rabillo y, con, las, y con, con esto, ¿no? Eh, en el momento en que he dicho que se dibuje una casa, pues seguramente el 90% ha podido hacer una casa así o parecida a esta. Y luego las personas súper, súper, súper creativas, que lo digo de manera irónica, pues habrán hecho alguna casa así. ¿no? Ya con su camino, su chimenea, sus puertas, sus ventanas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces la, la pregunta que os lanzo es ¿qué tipo de casas habéis hecho? A ver que os, que os vea. Creativas, creativas y rápidas. Rascacielos, iglús, tiendas de campaña, creativas hasta que se, se acabaron las ideas. De campo, cortijo, iglús, nidos, tamaño redondas castillos. ¿Alguien ha hecho la estira de la muerte de 12 tipos? Sagrada familia. ¿Alguien ha hecho la casa de Bob Esponja? Esa siempre se siempre sale. Nadie ha hecho. Esto es muy raro. Somos de otra generación. Eh, siempre, esa siempre sale. No, hombre. La de David de Momo, también es así. también. Vale, pues, ¿de, ¿de dónde viene todo esto? Además de las cuadras a la bromonte, aparte de que nos activa... Y al cabo, normalmente, las primeras ideas que nos vienen a la mente suelen ser ideas que tenemos más o menos todas las personas, pero en el momento en el que forzamos un poco nuestra mente, empiezan a, empiezan a digamos, a surgir pues ideas pues, realmente novedosas. ¿no? Entonces podemos llegar a, cuando hablamos de, de casas, ¿no? pues podemos hablar de casas, pues, por, por ejemplo, pues el bebé canguro, esa es, su, esa es su casa, ¿no? Esa la barriga, también una mujer embarazada, también un caracol, ¿no? Porque al final es su casa, ¿no? Muchas veces hablan de la gente de la universidad, porque pasamos más tiempo en la universidad que en casa. Entonces, cuando hablamos de casa, pues tenemos que intentar abrir un poco nuestra mente, el espectro un poco, y pensar mucho más allá pues, de las típicas casas. ¿no? Y esto nos puede hacer pues, que surjan pues, ideas totalmente diferentes. ¿no? Entonces, teniendo esta, esta visión, eh, pues al fin y al cabo vamos a intentar con esta visión que, de las casas, eh, después de calentar, ahora sí, pues hablar de los problemas que hemos podido detectar eh, a nuestro alrededor en los últimos meses con la docencia online en general, He podido ver que hay algún, en este caso, alguna estudiante por aquí, así que también si quiere participar y lanzar los problemas que ha visto como estudiante, pues sería genial. Entonces, os voy a dejar un, un enlace a un enlace a, a Drive, ¿vale? Donde pues, podáis explicar vuestros problemas. Voy a poner aquí en el chat. Vale. Entonces, en los próximos minutos, pues en los próximos 5 o 10 minutos, pues aquí iremos viendo los problemas que, que habéis detectado como, como docentes en este caso, ¿no? O sea, si alguien no puede entrar, que me diga, pero en principio tiene, o sea, está en abierto. Vamos a ver. Pide autorización. Eh, no lo tengo compartido, me caché, en la mano, no puede eh. ser. Vale. Solamente, espera un segundo, ¿vale? Me envío de nuevo. Qué raro. Vale. Ahí va. No os preocupéis. Ahora sí. Este es el enlace bueno. Vale, estupendo. Pues todo vuestro. Vale, un par, de, un par de minutos más, que veo que estoy escribiendo muchísimas cosas. Muy publicado, ¿vale? Muy publicable este. Voy a empezar a leer, ¿vale? A ver si nos inspiramos y, y también, pues, mmm, vemos también otro, bueno, otros problemas o igual nos pueden ayudar a, a sacar nuestros propios problemas, ¿no? Eh, voy a leer más o menos rápido. Vale, entonces, bueno, ¿Cuáles son los problemas con los que te has encontrado últimamente? Aurrera, que significa adelante. Eh, entonces, Preocupación por buscar formas alternativas de evaluar los aprendizajes. Como estudiante, también se requiere de mayor, de mayor tiempo a las asignaturas, estudiar previamente, mayor esfuerzo. Que los estudiantes no quieran encender su cámara para alguna actividad en particular. Con los de primer año, saber si son ellos o ellas los estudiantes, porque nunca los he visto físicamente. Hay apatía de parte de los estudiantes, así que hay que buscar la forma de motivarlos. No se pueden ver a los alumnos y no puedo, no puedo controlarlos, los alumnos no quieren participar, no puedo revisar sus tareas. A la hora de evaluar online problemas de conexión y de comunicación, en clases presenciales falta de interés en algunos casos, dificultades en algunas plataformas, incertidumbre sobre la posibilidad de realizar prácticas y dificultad de evaluarlas sin el material necesario como docente, falta de apoyo de las instituciones universitarias, alumnos sobrepasados con la situación, ley del mínimo esfuerzo, no del, del máximo interés. Como profesora, dedicar mayor tiempo a la planificación de clases, preocupación porque te entiendan, aunque no tienes los mismos recursos que tenías de forma presencial, formación para controlar el medio tecnológico, comunicación con el alumnado y en el aula y fuera de ella. Las masquerías dificultan la comunicación. Es como si estuvieran amordazados o se escondieran detrás de ella. No participan en los chats del aula, pero sí envían mensajes de correo electrónico para preguntar sus dudas sobre las tareas. Van al grado, lógicamente. El profesor está muy preocupado por poder llevar a cabo la evaluación de la manera más parecida a como lo. En, lo ha hecho siempre en lugar de buscar alternativas la parte práctica, esto sí es un problema escasa participación en la dinámica de la clase problemas de atención y mantenimiento del interés en la clase en línea, falta de información para atender a la diversidad pautas muy generales y poca atención individualizada adaptaciones curriculares no significativas basadas en flexibilizar los tiempos problemas en las adaptaciones de evaluación un profe que dice falta de tiempo para preparar las clases poca motivación por parte del alumnado en una asignatura falta de información sobre el de venir de las clases, son aburridas, divertidas Incapacidad de mantener la atención del alumnado mucha sed, mucha sed a veces de hablar solo, sí Exceso de improvisación que a veces me genera sensación de caos Pues esto, esto me pasa solo en un grupo de Curiosamente En otro, la cosa me, fu me, fue, fu me fue fenomenal utilizando los mismos métodos Como estudiante, falta de concentración Acceso demasiado fácil a toda la información Cansancio, con mucho menos tiempo de clase Dificultad para conciliar clase vida privada Porque se juntan ambas en el mismo lugar muchos estímulos que despistan en casa, curiosamente mucha asistencia de estudiantes por Google Meet, imagino, eh, pero con escasa participación, sin ponerle rostro. Hemos estado más pendientes de cómo rematar el curso de cada asignatura que de la asignatura en sí. No coincidencia de objetivos con los alumnos, dificultad de comunicación. Los alumnos creen que pueden modificar la clase, el temario, el tipo de exámenes a su antojo y hay que asumir todas sus propuestas. No valoran lo que se les da, lo que se les da. Las mayores dificultades que me he encontrado han sido la falta de comunicación y la pérdida de relación. Con los compañeros y compañeras Como profesora, me gustaría que hubiera más participación oral Pero es difícil con grupos de 60 estudiantes o más Por escrito participan mucho más Chats o aplicaciones como Sittings o Kahoot A veces no sé quién habla Pues tengo que manejar varias ventanas abiertas a la vez de la pantalla Tampoco veo nunca sus caras Ni siquiera tienen fotos en su perfil de Google Meet o Zoom Por lo que todo es muy impersonal Poca esperanza en aprobar este año El año pasado les fue mal Y tienen pocas expectativas de que este año vaya a ser diferente Vale todos estos son los problemas que eh, hemos podido pues, encontrar entre todas las personas que hemos participado. Y después de mi lectura pues, rápida, lo que os propongo es, en función de esto que habéis ido pues, viendo y leyendo, como esto está en abierto y lo podéis leer, pues lo siguiente que os, que os propongo precisamente es ¿Qué ideas proponéis? Así, en una especie de brainstorming, de que todas las personas podemos participar, pues, ¿qué ideas proponéis para resolver estos problemas que habéis detectado? ¿Vale? Entonces, pues, para eso, que creo, sí que creo que he dado acceso ya a este enlace. Entonces, este sería el enlace de las propuestas, las ideas. Entonces, en función de los problemas que habéis detectado, pues, como este grupo general, y también los problemas que antes, pues, he podido comentar yo, pues, ¿qué proponéis? O, ¿qué proponemos? ¿Vale? Y para ello pues os, os dejo ahí el enlace y el espacio para que, que escribamos y, y nos explayamos como, como queramos. vale. Vale, último par de minutos y leemos también pues las, las propuestas que ya estoy por aquí leyendo. Voy a ello, voy con la lectura, ¿vale? Para que, pues, ver también si nos pueden surgir eh, ideas eh, y, y propuestas, ¿vale? Para todas las personas. Entonces, ahí va. Como docente, indagar en nuevas estrategias de innovación, preguntar a los propios estudiantes sobre sus intereses, incluirlos como parte de la dinámica de clase, dedicar tiempo para que expongan cómo se sienten, cómo son sus hábitos de estudio, qué, necesite, qué necesidades tienen, buscar técnicas de motivación y aplicarlas que sí funcionan, a un lado... A ser propositivos y ayudarles a mantener su salud mental, algo importante hoy en día. Es un mal momento para ser joven para ellos, así que se les debe recalcar que el futuro está en lo que hagan el día a día. No dar más de una hora de clase en directo, es antipedagógico, no hay capacidad para mantener la atención después de ese tiempo. El resto se pueden asignar deberes como control de lecturas para discutir en la siguiente clase, ver vídeos, hacer un blog, etcétera. Técnica y tecnología adecuada. Mejorar nuestra formación como docentes en nuevas tecnologías y premiar la participación de los alumnos en la nota final. Emplear más tiempo en comunicación cada día. Formación sobre facilitación de la comunicación en estos entornos. Sentarnos como personas, no como entes, y actuar en consecuencia. Utilizar herramientas de, de pooling en las clases para dinamizarlas. Aplicar el aula invertida de vez en cuando con incentivos para lograr la implicación del alumnado. Revisión de los sistemas de evaluación. Valorar el esfuerzo que se está realizando por todas las partes. Favorecer las actividades cooperativas en la aula y fuera de ella. Facilitar la comunicación, proponer actividades dinámicas que impliquen la participación de los alumnos y generar espacios virtuales para el encuentro, adaptarse mejor a los cambios, no cegarse en que los estudiantes no quieren atender o porque, o que por no tener la cámara es que están perdiendo el tiempo, transmitir confianza para que todo vaya más fluido, proponer actividades variadas, estar abierto a varias opciones, buscar la forma de que se mantenga la atención requiriendo participación de forma continua, flexibilidad en las entradas, entender las situaciones personales de profesor y estudiantes, comunicación. Es mejor obligar a todos que enciendan sus cámaras, cada uno tiene que participar como evaluación continua. La clase saca una foto para la colectiva como prueba de asistencia, todos con su cámara encendida. Variar las actividades, metodologías variadas, para que no decaiga la atención, sorprender. Fomentar el trabajo cooperativo en línea, mediante equipos de trabajo en diferentes plataformas. Incluir actividades que obligan a una participación activa en la clase. Instar a que hagan algo, que suponga aplicación, análisis, etcétera, Que participen en la relación de sus objetivos de aprendizaje y en las actividades a realizar para conseguirlos, así como en la evaluación. Pensar en los resultados de aprendizaje y no el contenido de impartir para alinear la metodología a los mismos y las habilidades de pensamiento que queremos movilizar. Reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, preguntar, preocuparse por sus problemas, mayor di diálogo entre estudiantes y docentes, encuesta inicial, preguntas o, o breves encuestas a lo largo del curso, focus group, etc., Fomentar la participación con actividades que requieran colaboración. Aplicaciones que permitan la participación como Settings, Kahoot, Mentimeter, etcétera. Usar metodologías activas como la clase invertida. Los estudiantes preparan parte de la clase con alteración y llegan motivados y ganas de participar. Necesitamos saber con alteración si las clases sean semipresenciales o totalmente virtuales. La planificación que exige uno, un tipo u otro es muy diferente y lleva mucho tiempo de preparación por lo que la incertidumbre hasta el último momento es muy negativa, tanto para docentes como estudiantes que causa estrés. Utilizar métodos con preguntas, debates, dinámica que puedan llevarse a cabo como la casa relacionadas con el contenido, mapas conceptuales, mentales y de comprensión, abstracción, grupos reducidos de trabajo, actividades prácticas usando los medios de comunicación de la generación a la que impartimos, espacios de mediación para resolver problemas cotidianos, usar noticias del día actuales. Yo, por mi parte, coordinar mejor el diseño de una clase, en función de todas las opciones tecnológicas que tenemos. Por ejemplo, 20 minutos de teoría, 20 minutos de prácticas interactivas y 10 minutos de cierre con debate e inclusión de sistemas de compensa. Sobre todo he aprendido a adaptarme. Yo a sus plataformas. Es más práctico que que ellos adapten a las nuestras. Por ejemplo, uso más YouTube, Telegram y este año probaré el TikTok. <risa> Como innovación Pues muchísimas gracias. Eh, ahora mismo, esto está en abierto. O sea, estos dos enlaces los tenemos todas las personas y también pues si tengo ocasión pues podemos hacer un pequeño resumen de la sesión ahora avanzamos y vemos pues la conclusión sesiones de lo que hemos podido sacar de, de hoy pero esto está abierto esto lo podéis coger lo podéis utilizar lo podéis enseñar lo podéis seguir escribiendo o podéis compartirlo y, y el objetivo era un poco ver eso en los problemas hemos podido ver que hay muchos problemas que porque pues, tenemos todas las personas o que coincidimos en esos problemas y en muchas ideas también pues igual la, la colaboración y muchas ideas, pues el hecho de ver la experiencia de otro profesor o profesora, pues también nos puede, nos puede ayudar, ¿no? Y dicho esto, pues os voy a volver a presentar, o sea, volver a poner la, la presentación y, y bueno, yo tengo algunas reflexiones después de leer vuestros problemas y, y vuestras propuestas. Y lo que os quiero bueno, transmitir o eh, comentar es eh, pues algunos aspectos. ¿no? Uno de ellos es que espero que el lunes pase algo, o sea, que esto no haya sido un rato solamente de, eh, entre nosotros, entre nosotras, sino que esto pues tenga acción y tenga consecuencias, tanto en nuestra docencia, en nuestro aprendizaje, en la, el aprendizaje de, de, de los estudiantes, en el aprendizaje de nuestro, nuestra familia incluso también. Porque yo siempre digo que el mundo está para aprender, ¿no? Y creo que en este proceso, en cada día que, que estamos en una asignatura, pues podemos aprender muchísimo. Por lo menos desde mi punto de vista, yo he aprendido mucho en estos, eh, estos últimos años y, y espero seguir haciéndolo, ¿no? Porque el mundo está para, para eso, ¿no? Entonces, bueno, que de todo esto, pues podamos sacar algo, ¿no? De, de alguna manera y, y que pase algo. Y, y, y por mi parte pues obviamente eh, estaré encantado de, de que eso, de que ocurra, pues si yo puedo ayudar o puedo echar una mano, pues será, eh, será un placer, ¿no? Siempre digo que hay tres niveles, echar una mano, ayudar y colaborar, echar una mano para lo que necesitéis, ¿vale? el tema de ayudar y colaborar, pues ahí, pues igual muchas veces pues tenemos menos tiempo, o igual lo que hay es menos compromiso, que es lo mismo que menos tiempo. Y eso, pues por mi parte, como cuña... Eh, cuña publicitaria no sé si alguien se ha fijado pero aquí en mi pues en mi cámara hay una camiseta de grashifi que son unas jornadas para, para estudiantes de doctorado que sé que hay gente por aquí que es estudiante de, de doctorado y que eso que son pues ahora mismo no me acuerdo de los días exactamente pero creo que son 17 y 18 de, de noviembre ahora os voy a pasar el enlace por si alguien quiere quiere unirse y nada por mi parte pues esto era todo, que ha sido un placer. Como pongo ahí arriba, pues para lo que necesitéis. Y como pongo ahí, pues el correo, me imagino que ya lo sabréis, ¿no? No sé, si igual habéis prestado pues atención y habéis utilizado la ruta central durante esta última hora, pues sabríais, eh, o sea, conoceríais cuál es la, la dirección de, de, de mi correo electrónico. Vale. Entonces, bueno, por mi parte... Un, un verdadero placer eh, ahora si queréis pues podemos tener unos minutos para que podáis preguntar y, y incluso pues alguien si quiere hablar o lo que sea, pero tenéis el chat ahí para, para preguntar y luego os voy a voy a terminar pues con dos aspectos, uno sería eh, una cosa que os quiero pedir y lo otro el tema de mis apellidos, Vale, entonces ¿alguien alguna pregunta o algo que alguien quiera? Bueno, voy a mirar el chat, lo he mirado es decir, ve de mirando el chat por si hay alguna sí. pregunta, si no te la lanzamos. Eh, bueno. Muchas gracias. ¿eh? ¿Qué, qué suerte tu alumno, los que te tengan por aquí. Bueno, a... creo, que hay, creo que hay alguna por aquí. Entonces, no sé alguna... Si... <ríe> sí, sí, creo que está una conectada. Eh... ¿Alguna alumna tuya? Sí. sí. eso me parece. He visto luna, algún nombre, un nombre curioso, por ahí, o sea que, que me suena. Eh, entonces, bueno. No, eh... que, oh, que... ha dicho, ha dicho por ahí. <ríe> que gracias por, por contarnos. No todo lo que nos has contado y, y por poner ahí el acento ¿no? en el tema de colaborar, que sabes que nosotros aquí eso lo, lo trabajamos un montón y nos parece hoy por hoy y por cómo está la cosa, pues yo creo que la única manera de adaptarnos y de, y de sobrevivir así que eh, lo he dicho muchísimas gracias por tu intervención por tu generosidad sí. y dejarnos donarnos tu tiempo y tu experiencia aquí y, y, y, y añado ya la cuña de la Jiffy, de la que no lo conozca oye pues este año Aquí tengo como, el hay alguien que no lo conozca a mí me extraña pero bueno o sea, un... que no tiene excusa sobre todo los que estén empezando en el tortuoso camino del doctorado va, que va, se animen que se animen porque además la hifi precisamente lo que se hace es generar redes eh, y, y conocer gente como veñat como, como ¿no? o, o Mariluz me estoy acordando o Benfe en fin toda esta gente que están por ahí no solo organizando la, la GIFI eh, también dando su experiencia como doctorando no aquellos, aquellos que aún son doctorando que aún no, no son doctores poco a poco to, todo bien pero pero lo dicho muchísimas gracias vale, gracias nada por mi parte os iba a pedir una cosa una cosa era que si pudiéramos eh, pues encender la cámara y sacarnos un selfie no como bueno ya que hasta ahora pues no podemos de alguna manera hablar, lo que sea, porque igual se va el ancho, el ancho de banda, pero para encender un segundo la cámara y poder hacer un selfie. No si, es que... si saldremos mucho, pues yo creo que hay un límite, luego va pasando el limite, eh, va pasando Bueno, a ver página, si, si tenemos bueno, algo. La primera página donde está ya seguro que podemos llenarla. Si queréis encendiendo cámara, y si queréis hacemos Eso, yo un saco, yo saco un algo, selfie, hacemos en algún algo. Momento, y ya veremos cómo, cómo recortamos, a cómo recortar. Joder, que. Muy bien, hay sonreír, ¿eh? Que hay, además, todo el, mundo sin, todo el mundo sin mascarilla, por fin una foto sin mascarilla. Claro, estamos en casa. <ríe> vale, estupendo. Pues muchísimas gracias. Y como, pues, último apunte final, y para terminar, pues, por todo lo alto, Venga, los apellidos. Eh, los apellidos. <ríe> <¿Vale>, <ríe> pues, no, no, no, yo siempre ¿Vale? digo que... Mi, lo más importante de mi nombre son mis apellidos eh, No porque tenga 16 Ni nada por el estilo sino, sino porque al fin y al cabo Lo más importante en mí En mi educación ha sido mi aita y mi ama O sea, mi, mi padre y mi madre y por eso siempre digo que al fin y al cabo Pues que nadie se quede con mi nombre Con mi ñat, sino que lo importante es que os quedéis Con los apellidos que su ruta y coche rieta. Vale, eso es lo que siempre Bueno, tú, tu aita y tu ama pueden estar muy orgullosos de... <risa> Están por aquí Están por aquí no me han escuchado. Lo importante es que no me han escuchado. No, bueno, luego, luego le pasamos la grabación, no hay problema. ¿eh? Ah. <ríe> Te lo dicho, Beñat, es que es ricasco. Muchísimas, muchísimas gracias por, por, por estar aquí eh, y hacer este taller también dentro de la iniciativa, por si alguien que, que no la conoce aquí, facultadcero.org, eh, que es una iniciativa en la que tratamos que docentes eh, como Beñat, que son cracks en lo suyo también, que, que nos compartan un poco pues, esa forma que tienen de entender también la docencia y de, y de, y de al final adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Así que lo dicho, muchísimas gracias por tu participación. No, Estamos en contacto. Eso, es. eso es. lo que, importante. ¿cuándo, ¿Cuándo son las GIFI? Que se me ha ido la fecha. El eh, 17 y los... 18. Eso es dentro de nada. O sea, eso queda ya dos, semanas. dos semanas. He visto ahí una invitación que han comentado en el chat. Ya hablaré con doy el que me suena. Eh, y ya, ya haremos algo para esa invitación. Perfecto, perfecto. Os espero también si queréis eh, por Radio Lab, a que vengáis también a eso. comentarnos el cambio de formato de este año, inevitable por otro lado, pero, sí. pero a ver cómo habéis adaptado, que seguro que vaya a innovar en, en un montón de cosas, seguro. Esperemos. Bueno, bueno y a eso. todos los que estáis por un ahí, placer. muchísimas gracias también a todos los que habéis eso estado vez, por ahí. Que además hoy, hoy en, en, en el Yo Sigo Publicando hemos tenido sesión doble esta mañana con Jaibal y ahora Como. con Peñal. Así que esta, esta, esta iniciativa de yo sigo publicando en Dani Torres. Ahí sigue, ¿eh? Y, y no me acuerdo cuándo era el, el próximo, pero también muy prontito. Teníamos de nuevo curso el 13 de noviembre, el siguiente curso sobre estilo bibliográfico, con Joaquín Manuel Durán Álvarez. Así que nada, ahí atento a la página y, y nos vemos en la próxima charla yo sigo publicando. Vengan, un abrazo. Venga, otro para todos. Saindu. Agur, agur. Agur.